Vuelvo a repasar esta historia Tus abandonos y mis dolores ciertos Tus dolores y mis abandonos también los veo Ya no sé quién fue culpable en esta muria y pienso si tal vez con otra persona todo hubiera podido ser distinto y veo que no que éramos dos seres perdidos éramos rastros de Una época de pérdida, hambre y pena, el silencio del miedo y la lucha. Y aún tuvieron suerte sin duda, los que perdieron la guerra, los que sobrevivieron a ella. Muchos quisieran estar en otro lado, ser lo que no son tomar otro camino. Pero la vida solo va en un sentido y al final solo podemos intentar. esto es una lucha por curar heridas, por buscar la paz, sentir que hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos y nos entretenemos siendo así en la vida.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 En un cuento que creo que debo reinventarme, que creo que debo reinventarme, que creo que debo reinventarme, que creo que debo